Yo soy fanático del fútbol por este señor que está del otro lado. Yo, yo lo digo abiertamente. Me imagino Él lo en sabe. Su lugar. Bullying. Sí. Bullying. Él lo sabe porque cada vez que me lo cruzo en los pasillos del monumental, lo abrazo, primero le digo gracias, después le digo te quiero y después me saco una foto. Y así lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Porque um, voy a dar algún datito más. Muchos creen que solamente por el gol de la pelota naranja. El gol de la pelota naranja fue, no. es un golazo, no, que está, es un emblema de nuestro fútbol. Pero este señor, en la cancha, era la magia pura, la esencia del fútbol. Yo, nada, me, no me quedaba en mano, era chiquito, lloraba. Yo llegué, iba al Monumental, volví a mi casa y le abrazaba a mi mamá y le, y le decía vos no sabés lo que hizo el Beto hoy. <risa> <risa> el Beto, y ayer estaba, por supuesto, exultante el Beto. No es no para menos, porque es, es la esencia de ese club maravilloso del cual uno es hincha. Gracias por estar ahí, querido Beto. Gracias y te quiero, como siempre. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, querido? Bueno, buenos días para todos. Gracias, Betito de mi vida. Gracias, gracias. Bueno, contento. Me, me, me gustó mucho, como, como lo dijiste, sin, sin medias tintas. Así hay que ganarles, como ayer. Sí. O sea que eh, No sé a qué vino Y si, si vino, yo digo siempre No, claro. no vinieron prácticamente Claro, claro, eh, se quedan atrás eh, Armani eh, ni la River toca buscó, River buscó, Y por eso River Buscó, el que buscó el partido Fue horrible River día, eh, Aparte Busca tiene Por el lado el eh, Lateral izquierdo Tiene a dos pibes que por ahí si eh, lo buscaba un poco más arriba, y lo, lo podía liquidar de otra manera. Claro, claro. Bueno, sí. está la del palo que eh, fue un milagro, ¿viste? La del sí. palo esa que pasa por la línea y se va para ah, afuera. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Le pega justo en la punta de botina cuando patea Solai al sí. el 6. El Exacto. Y, sí, la desvía Valentín, un poquito. 40, digo, Valentín y, y, va, y va, como para mí. Son dos pibes que recién están comenzando, ¿viste? Y Luis le tenía que haber volcado la, claro. la experiencia por ese sector. Claro, claro, claro, claro. ¿Qué te pareció el final, no? Porque, sí. bueno, bien bien River Boca. Eh, pero digo, ¿era para sí, tanto? Estuvo lindo. Ah. Estuvo lindo. ¿Te hubiera gustado? ¿A, a vos, cuando pasan esas cosas, ¿no te dan ganas de ponerte los cortos? Porque decir ay, qué ganas de estar ahí. Cómo me gustaría estar ahí, ¿no? Ah. Claro, ah, no, escucha, eh, fue, fue una cosa, la verdad. Eh, fue eh, la frutilla, como se decimos siempre, la frutilla en postre. ¿no? La verdad que eh, ganarle sobre la hora con un gol de penales bueno, todo equipo que viene a defenderse tiene que pasar eso. Claro, claro, claro. Aparte, de un equipo grande. Che. ¿Estás contento con De Michelli? ¿Te gusta? Grande. Sí, sí bueno sí. eh, Anuncié O presagié algo Bueno que um, Después se van a enterar eh, qué va a pasar con este río eh, mm, Necesita salir Campeón Ahora que bueno sacó, sacó una Una ventaja importante Pero viste Hay, hay que jugar los partidos eh, y bueno, y tenemos eh, a equipos que nos persiguen. Eh, bueno, Talleres, uh -huh. eh, San Lorenzo, estaba tenemos Talleres, en, en Córdoba, eh, va a ser un hito partido. Y bueno, y, y River tiene que eh, fijar no solamente en, en campeonato local, sino en la Copa Libertadores. Sí. Como Algunos como... Lo, lo, lo dan por no, muerto no, arriba en la Libertadores, pero vaya, hombre, no, si no, falta mucho no. todavía. Falta mucho. Falta, falta, falta. Eh, tenemos eh, a, a Fluminense, que lo tenemos acá. Eh, tenemos partido, dos partidos acá y uno y uno afuera, uh -huh. que son ganables todos. Qué lindo. Betito, vos sabés que acá al lado yo hago este programa con un hermano, con Raúl Vázquez. Y yo siempre digo lo mismo, los grandes del fútbol, en serio, los grandes, de verdad, siempre se respetaron. Él es hincha fanático de Independiente, hincha fanático de, de Bochini. Y yo siempre decía, vos cada vez que, que te juntabas con el Bocha, el, el estadio, nada, temblaba, ¿no? Pero vos siempre un abrazo y respeto, porque el cariño de ustedes dos, dos inmensos jugadores. Sí, yo con el Bocha, la verdad, se hacían partidos espectaculares. Creo. La gente pagaba, pagaba la entrada con, la verdad, con alegría, ¿verdad? El, ya lo creo. Fútbol, fútbol, ya lo... Fútbol. Beto, querido, es un placer enorme para mí saludarte. Yo soy un tipo que... este Nada, uno fue muy feliz cuando fue joven y, y yo tuve la suerte De haber visto a muchos y Alonso, muchos River Independiente, Los que por lo general, lo tengo que decir, ganaba River Esa es la verdad pero este, nos íbamos llenos de fútbol Yo, yo es un tipo que, que, que he llorado mucho de la mano del Bocha me, me ha emocionado mucho y me emociona todavía hablar de él Porque me ha regalado mucho Y tengo que reconocer que este me emocioné con lo que vos dijiste en su momento En la despedida del Bocha, que vos estuviste ahí en Avellaneda y, y, y fue muy lindo verlos juntos y, y cómo se abrazaron Para mí, yo recuerdo, era muy joven eh, Y... y, y, y Jugar Independiente River no solo era ver el Bolcha y, y Alonso, sino que yo la verdad eras el único tipo al que le tenía miedo. Si estabas inspirado, si vos estabas inspirado, bueno, ojalá que no nos metan cuatro. Pero este, verlos jugar juntos para mí fue esos regalos que que, que yo me llevo en el corazón. Así que este, para mí es un placer saludarte, querido. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, no esos partidos de River Independiente ya eh, eh, quedaron, eh, quedaron en el olvido pero eh, no en el olvido, el olvido eh, en el, el olvido para mí de un partido de vuelta hermoso yo siempre digo que más allá de el rival de ustedes siempre fue Boca y eso está clarísimo pero para mí el clásico mejor jugado de todos históricamente es Independiente River sí, para mí sí, sí. ¿coincidís? sí, sí, Mira. sí, coincido coincido totalmente el partido de River Boca son partidos trabados claro. son partidos que hasta que abrís el partido eh, eran eran, sí. aparte ya sabía que Boca venía a pegar o en cancha de Boca te venía a pegar porque antes te pegaban de verdad y, <risa> eh, y eh, claro y bueno Sabía que, que la rivalidad esa del superclásico eh, iba a estar latente, está siempre latente. Sí, sí, eh, sí, sí. Y ayer fue una fiesta, fue una fiesta fue una porque mil sí, sí. personas... Qué lindo eh, está el Monumental, ¿eh? eh. Verdad, Qué lindo. Qué eh, lindo. Espectacular, <risa> espectacular. <risa> <Y> aparte, <risa> la gente, la gente que... Nada, terrible, ese, terrible. Es divina la gente, es la verdad. Terrible. Escuchame, es ¿cómo puedo hacer...? Yo quiero que vos les... Viste que en la época tuya, había tiro libre cerca de la media luna o en la media luna iba el Beto Alonso gol. y yo ya lloraba porque digo, eh, hay posibilidad de gol, gol. o sea, había, había más posibilidad de gol que no fuera, me acuerdo contra el Wonders ahí en el en el 86 que metiste un gol que todavía estoy gritando al lado, ahí al palo, en el Mostra. ángulo hermoso, la metiste, fue una, una belleza. Todavía te veo ahí gritando, justo viniste corriendo para donde yo estaba. Nada, me Yo me acuerdo de esa época, me el, pase, el pase al Zamendi en la final no, del mundo. Ni hablar, ni hablar. Pero digo, no les podés enseñarlo. Viste, ahora hay un tiro libre y es como una jugada perdida. Hay muy pocos goles de tiro libre. ¿Por qué? Uh -huh. eh, bueno, primero, eh, la pegada es fundamental. Y claro. eh, eh, a veces, qué sé yo, eh, eh, saber... Eh, nosotros jugamos una pelota muy pesada, ¿viste? Claro. Eh, las pelotas no, hoy. Eh, la, bueno, pero los jugadores la, la, la, tienen, la tienen que. Eh, tienen, están en la práctica permanentemente con esas pelotas y la verdad, eh, un, un tiro libre tiene que ser medio gol, claro. eh, cerca <risas> del área, ¿no? Pero no no sucede esto porque o le tiran el cuervo para, para, para atrás y se eleva. Claro. Y yo digo, si tendría que te, te, te, te, te decir algo, es tirar el cuerpo para para, para adelante, cosa que, que no se celebre la pelota, porque al claro. no ser tan liviana, claro. eh, bueno, y eso se practica, ¿viste? Se practica eh, va. Como igual que eh, ayer estaba hablando con un muchacho en el palco, y digo, pero River no cabecea, no, no hay goles de cabeza, ¿viste? También, ¿viste? Claro. Eh, el no, cabe, no no, no, no escúchame, tiene a, a los dos centrales para ir a cabecear van los dos cabecer, pero no pasa nada, Desaprove, desaprovechan una situación. Una situación, ¿La que, hemos perdido. Eh, en, te, claro. Eh, claro, y digo, oh, pero cabecear, escúchame, es, vos abrís un partido, abrís un, un cabezas, partido, yo, que sí. sí, con los centrales, porque digo, ah. más allá, de, olvídate del, del pasarela, presidente, no, no hablemos de eso, <ríe> dejémoslo de costado, el futbolista. Daniel y, y Ruggeri por ejemplo eran eran tipo que te, ya te marcaban un gol, o sea eran peligrosísimos en el área, ahora sea, ya eso no existe más, claro, no, eh, saltaban muy bien, eh, y bueno pero tenés que aprovechar eh, aparte del salto eh, que eso nace eh, en uno y, y también altura claro porque eh, sí, sí. si no aprovechar la, la altura eh pienso que también es otra uh -huh. otra de las de las ¿eh? no, y por eso te destacaba los dos centrales tienes eh, que ir a, a, a ganar sí, sí. A, Beto. A, a, ¿sí? por, Beto mira me gustaría consultarte, yo en un momento le había preguntado al Bocha cuál era el 9 que mejor se acompañó, y él dijo varios, en tu enorme carrera futbolística tuviste un montón de delanteros que terminaron este con goles a partir de, de asistencias tuyas y de jugadas maravillosas, porque antes sí, el 10 era más asistidor que, que, que, que ahora, el 10 era el enganche, el 10 era el, era el claro. creativo, era el que uno iba a ver, ¿no? Yo me acuerdo... este Outes, por ejemplo, que a quien recordarás que no era un, un, un gran jugador pero sí. se cansó de hacer goles por los pases del Bocha. Yo creo que parte, parte, del Bocha, claro, que para, parte, parte de la, la, la casa la de, de, de Outes, Outes era, era, era del Bocha, ¿no? Y los autos que tenía Outes eran del Bocha. Digo, ¿cuál es el 9 o los nueve con los que vos más este, te identificaste o con, con lo, que vos sabías que la tocabas? ¿Viste estas cuestiones que el Bochini y Bertoni? Este, estas cosas que, que, que, que, que los hacían este, únicos, ¿no? Eh, ¿Con qué nueve jugaste mejor o más tranquilo? ¿O con quién te entendías? Mirá, eh, vos lo dijiste recién. Eh, hay jugadores que son goleadores, lo tenés que asistir. Hay jugadores que son jugadores que devuelven una pared. Sí. Eh, hay diferentes características. Uh -huh. Es decir, con, con el flaco Francesco y también con el pelado Díaz, también con el. Centurión, que era un jugador de la madre, Centurión, con Funta, claro, claro. Eh, sí, con Leopoldo, con Leopoldo también. Con Luke, eh. claro. El nuevo es que eh, algunos, algunos jugaban y otros tenían que asistirlo. Morete como siempre tenían que asistirlo. Sí, tal también cual. Eh, Jugó en Independiente Morete no, también, sí, sí, sí, sí. Es verdad y bueno hubo eh, tiene que aprovechar esos nubes en el, en el cuerpo que tienen para sí. ver cómo la tira con qué efecto se la tira mm -hmm. la tira con un efecto para un lado con un efecto para el otro ¿viste? y nosotros teníamos eh, un jugador que nos dio muchos resultados Pedro González sobre la punta Pedrito derecha González, sí. el mono más y el, y el mono más que, que ese donde tiraba un centro en el impedo al arco. Me decía, pero mono, escucha, me tiraba un centro atrás, ¿qué es el centro atrás? Y, no y tú me decía así, sí. pero, Bueno, pero Pedro González, pero Pedro González le tiraba centro, viste que, que, que o sea que te la tiraba con un poco de con ventaja porque me levantaba la cabeza y se cómo iba esa empresa, viste. De acuerdo, de acuerdo. Y vos disputabas arriba eh, y la bajabas o, o al arco. Qué lindo charlar con vos, Beto. Bueno, nada, lo mismo de siempre. Te quiero, gracias, y, y te voy a seguir abrazando cada vez que te cruce y a decirte gracias, porque no me alcanza el gracias. Así que, gracias por todo. <risa> abrazo grande. Gracias, un placer, Betito. Un placer. Te queremos <risa> mucho. Gracias, a, mi no, Beto fin. querido. Bueno. Ahí está. Chao, el, el, el, chao, mi negro. El, el Beto Alonso. Eh.